La melodía por dentro, como no tengo la cara de fiesta, los ojos alerta, la vida resuelta. Paso de mí, como no tengo la voz que quisieras te a dijera con ciertas maneras que muero por ti, y porque se me cayó el árbol, con todas las flores por abrir, debo aprender a reír. Sabes que el mundo será el puerto como no tengo ni el porte ni el taller no siento sé ni el que sabe ni el talle en de mí y porque se fueron tus aguas Debo aprender a tiempo cómo hacer de tal manera que lleve la risa por fuera y la melodía por dentro. Debo aprender a tiempo cómo hacer de tal manera que lleve... Mirarme de frente Dejar de latir Como no puedo mirar a la gente pasar Simplemente abrirme la mente Tirarme a morir Y porque tu sol dio la otra cara Y sin más se si apagó su candil Debo aprender a reír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 aprender a tiempo cómo hacer de tal manera que lleve la risa por fuera que lleve la risa por fuera que lleve